Hacer este homenaje Para mi madre querida Una mujer que muy joven Le dio rumbo a su vida Mi mamita es muy valiente Y es un ejemplo de vida Ella se vino del campo con el amor de su vida llegó a Barranca Bermeja donde empezó a trabajar y lavando y planchando ya tenía para mercar. Con el pasar de los años mi madre se quedó viuda ser madre y padre a la vez A ella le tocó muy duro Por ser su primera vez Ella es mi madre querida Su nombre es Hermencia Gómez Una mujer muy valiente Esposa de don Vicente, que ha luchado en la vida por su hijos y sus parientes. ¡Ay, mamá! ¡Y qué agradecido estoy! Ahora que estamos adultos Mi madre aún nos consiente Y cuando la embarramos Ella también nos reprende Nos regala sus consejos Para tenerlos presentes Yo me siento agradecido por todo lo que me ha dado Por eso en este día Te dedico mi canción Eres mi ejemplo de, ejemplo de vida Y yo soy tu bendición Ella es mi madre querida Una mujer muy valiente, esposa de Don Vicente Que ha luchado en la vida, por sus hijos y sus parientes